Los osobrosos, como bueno, eh, la pregunta, ahí siempre hay siempre algunas cosas que nosotros haremos. Eh, diarios, algunas preguntas para que el público interactúe, pero también escuchar la opinión de nuestros panelistas, ¿eh? Eh, que dan su opinión, porque ellos son personas comunes y corrientes, así como usted y como yo. Bueno, la pregunta del día de hoy, bueno, hay veces que cuando la mujer le pide a, al hombre, las personas se lo encuentra normal. O sea, cuando una mujer le pide al hombre, la persona no puede. Ahora, vamos a ver si se ve bien o se ve mal. ...que un hombre le pida a una mujer. ¿Se ve bien o se ve mal, señorita Bella? Ah, yo creo que te iba a decir señorita Laura. <risa> Mira, todo es relativo. Eso depende... Eh, ...si es tu pareja, si es tu esposo en tal caso. Ahí está el número... Perdón que te interrumpa Bella. Ahí está el número para que las personas puedan llamar y dar su opinión. ¿Está bien o se ve bien o se ve mal? Que un hombre le pida a una mujer. Eh, bien. Sigue Bella. Entonces, te decía... En mi caso, para mí no se vería mal que mi esposo me diga un día más que otro que no tenga dinero, mami, yo necesito 200 pesos para ir a la peluquería. O sea, ¿tú no te sientes...? Claro no. que no, porque es mi esposo y él me suple a mí cuando yo no puedo. Y aún pudiendo, pudiendo se puede decir que siempre está ahí para mí. Entonces, estamos buscando derecho de igualdad. Uh -huh. Cuando okay. estamos buscando derecho de igualdad, uh -huh. esto... ¿Y si, eso, y, si, y si eso hubiera, hubiera pasado cuando ustedes tenían Si tu pareja. Porque, ah, si te pide porque un tú me hombre, estás hablando de casado. Y eh, pero, sí, déjame desarrollarme, bebé. Uh -huh. Te pregunto. <ríe> si te pide un hombre que no es nada tuyo, que apenas lo está conociendo. Nos vimos. El número. Jorge, acércate. Uh -huh. Suelte eso. Uh -huh. O sea, si tú, tú claro, dices que no, está, ah, pero no digas que hay igualdad. Hice... Porque lo, la mujer pide a veces, como, como, como, a veces, No todas, no todas. Mira. Yo, eh. Y no se ve feo. No, no todas. Se ve feo. No claro te claro te que, que se sí, ve. claro que sí. ¿Se ve feo? Se ve feo. Y usted, Reniel, ¿qué usted cree? ¿Se ve feo yo o se soy... ve bonito que una, que una mujer le pida a un hombre? Sí, perdón, hombre que un hombre le pida a la mujer. Perdón, sí. Yo soy de la idea que depende del contexto. Porque Bella decía de una pareja de esposo, una pareja de novio, dependiendo cuántas veces le pida, qué cantidad le pida, se permite. Ahora sí si se paga. ¿En el noviazgo, noviazgo? En el noviazgo. Si sí es comprometido. Dependiendo de la situación. Porque Bellar lo puso muy situación fácil, y muy bonito, en casado. Ahora, en el noviazgo Bella no estuvo de acuerdo. Entonces, usted no estuvo de acuerdo en el noviazgo. Yo, es que depende de la situación, porque yo, por ejemplo, hace poco pasé una pequeña vergüenza, en un pequeño restaurante ahí, este porque... Y ella, y no, ella, no, no, no, yo, yo andaba solo, pero si yo hubiese tenido una novia ahí conmigo, yo me atrevo a decirle que, que por ese momento que pague ella, que después yo resolvía, yo me atrevía a decirle, sin ningún problema, creo que me atrevía, creo. Ok. O sea, la ver tú entiendes que hay una vergüenza que, que hace que tú impides, que tú le pidas a una mujer. Lo que sucede es que dependiendo la cantidad y el contexto... Y cuántas veces lo haga, ahí es el peligro. Pero normal, un día más que otro, puede que se dé. Hay situaciones, situaciones se presentan y es normal. Y tú sabías que hay chapeadores, hombre también. Hay hombres chapeadores, sí. bueno. Recuerden, señores, que pueden llamarnos a través de nuestra línea de Telenor eh, 809-725-0505. Así hay es. No la risa, mira, ¿Oye, mira, oye. Está bien <ríe> <ríe> <Jorge, ¿por> que <ríe> un hombre <tú> ríe? <ríe> <ríe> le pida a una mujer. Jorge se está riendo, cuidado con Jorge. ¿Tú conoces Géleciso. algún chapeador, no? Señor Néstor Flow, ¿usted entiende eh que.? Está bien. Atención, está atención el, a los hombres, por sí, favor. A, lo, a los hombres, ¿qué piden? Ven aquí, flaco, estoy haciendo lucha contigo. Oye. <ríe> el hombre que intentó en un noviazgo pedirle, insinuarle a una mujer dinero, murió con flores. ¿Murió ahí mismo? Ahí mismo, de una vez. ¿Qué? Eso no es que un 20%. Si usted tiene el noviazgo, puede ser un año, dos, no importa, usted va. Mami, ¿qué necesito? Mira, ahí mismo usted, retírese ya que... Váyase por ahí mismo. Murió. Ahora, si es un matrimonio, saludo a mi esposa. <risa> matrimonio que... Ya tú le pides ahí. ¿eh? Claro, hay que salir con génesis si que es popi. <risa> <risa> y además tengo dos, dame uno para pa no ir tan forzado pero si es noviazgo, no, no lo, no lo intenten porque ahí mismo mueren. Las mujeres son muy delicadas, no todas, porque hay muchas que son un poquito más asequibles. Pero ah, si te pasa una situación, ¿lo harías? Claro, papá. No. De una novia, Mira, ¿en mira ¿en acá. Un more. noviazgo. No, un noviazgo. Tú, ¿tú estás en una situación difícil. ¿En, no, en un lugar o una situación, ya que yo estoy en la casa y tengo que llamarla a ella porque lo de la guaguita de, de Norte están ahí y hay que a cuenta la luz. <ríe> Ah, mira ahí. Tú claro. Ahí yo la llamo More. Yeah, yeah. More, necesito. ¿cómo tú estás, bebé? Bien, <ríe> yo me estoy levantando ahora y por razones de tiempo no me dio para apagar la luz. ¿Tú crees que tienes ahí mil pesos? Que tú puedas? ¿Cuánto, ¿cuánto ¿tú te llega la lua no, a ti? Si un, no. aire, un aire de pinga. Eh, <risa> para mantener este físico, un aire, ya tú sabes. <risa> un aire full. Tiene 4.000 pesos ahí, que yo te los repongo. Bueno, viejo, ni casada creo yo que aguarda eso. Tú tienes avión de chapeador, Néstor. No, no, no, yo, no, no, no, no, no, yo, no, yo sí. lo que he aprendido mucho, pasando vergüenza. Ah, okay. dice, pues, claro, la vergüenza uno aprende. Sí, pero sí, que aprende. tienes como una filosofía, <risa> claro, ese no, no. argot. ¿Qué pasa, vergüenza? Mira, mira dice mamá, otra cantidad. no cuatro mil. Cuatro mil para la luz. Cuatro no, no, no, mil, no, díselo, no, claro, dice, lo, dice mamá. Oh, o sea, eso depende de la cantidad. O sea, que un, si una salu, cantidad específico. hoy un sal, saludo a mi abuela. A tu abuela. Di, dice mamá que de, che, de chiquito ya me decía que, mira, tú eres un muchachito feo, tú tienes que aprender a trabajar y aprende de los demás. Porque tú sabes que tú no vas a tener novia ahora. Así mismo me decía. Vividor. No, no, vividor, ah, no, sino no. aprender. Ah, ok. ¿Tú ¿Entiendes? Porque lo que tú sepas no lo puedes estar enseñando. Bueno, bella, que es en la parte femenina de este programa. Entonces, si un hombre tiene contigo un mes, está muy concentrada, bella. No pregunto, <risa> eh, pregunto. ¿Cómo es la parte femenina? Un mes, no no, nada más. Un chapea. mes, no, no, un, chapea, mes. no, no hay un mes. Un mes. Pero, pues, un mes. Y bueno, el muchacho está apretado. ¿Qué está tenemos apretado. cuánto? De un mes. Un mes. De no, no, no, ahí murió, ¿ese okay. sí, ahí mismo? Sí, y el tipo, pero que. Una pregunta. Dale. Y el tipo viene y dice, mira, bella, yo necesito eh, mil pesos porque el, agua, el carro mío se le dañó, qué sé yo. Pa, tú ya lo descartas porque te pidió esos mil pesos. No, yo investigo si se trata de su vehículo. Pero si es un mes que no es noviazgo al uh -huh. mes... Nos estamos conociendo. ¿Cierto? O o sea, con cierta habilidad. No con cierta con, con cierto Un saludo a mi amigo Randy, que no está viendo. Una vez un que tú tengas con una persona, tú no estás en una relación. Tú no, te ni estás, en condiciones. Claro que no. No oh, hay esa confianza. Ahora, si te lo dice y tiene la osadía de decírtelo en un mes. Ahí murió. Como dicen esto Claro. claro es que no lo, lo, un loco. Un, un loco. Claro, no, esos son los primeros indicios de un chapeador. O sea, te piensas las... por mil y después te saca hasta guagua. Claro, no, y, si, y si le diste ahí... Este se ríe, pero él sabe, ¿verdad? Bueno, bueno. <ríe> <risa> Recuerden, señores, que pueden llamarnos a través del 809-725-0505 No tengan miedo Un si usted, saludo, mujer, un saludo a DJ Graphy, que está activo ahí DJ Grafi, para Dino Grafi Ay, un saludo sí. es que siempre te <risa> eh, 809 -725 -0505. ¿Usted está de acuerdo de que un hombre le pida a una mujer? Reniere, eso hace, eh, eh, denigra al hombre Si un hombre le pide a una mujer, ¿sabes? ¿se siente menos hombre para ti? Yo insisto con el contexto, porque el momento es que, es que amerita lo que pueda suceder, lo, lo que pueda decirse. Si yo me veo en la necesidad, ahora, yo personalmente, yo, yo pedir lo utilizo como último recurso, como última opción, mientras tanto me guardo, si ya veo que no puedo, la familia... Y ya, como último recurso, no, yo, tal a, vez Hasta uno tenis y tú empeñas tal, exacto, Antes exacto. de verte en esa situación Si un hombre responsable <risa> sí. Y le interesa su dignidad <risa> claro, de hombre claro, sí, claro. Ese, La pierde a, a un mes Usted no puede tirarse de que... Claro, no. No, no, no, naturalmente que no, a un mes, no, a un mes, no, yo, bueno. yo creo que... Es un sí. año todavía, es difícil sí, un sí, año. Ahora, permíteme preguntar. Sí, sí, parece, yo... que vivió, sí parece que lo vivió, fue. Te veo como tan a, insistente, a, Ahora, hay situaciones que sí, y que lo consolemos. abordándome. Déjame yo preguntar. Él quiere justificarse. Tí. yo. En tal caso, o sea, yo sé, yo sé que tú eres un hombre felizmente casado ahora. Sí, yo con... saludo Pero a la doctora. A un saludo Conozco. a la doctora, por cierto, y a la bebé, que me le dé un beso. Hubo una situación de tu vida cuando tú eras novio de la doctora la, que la, se te la, presentase la. una situación económica, un otro, déficit. La, la, la, la. No, pero es que como, la, como la, yo la, pregunté la. ahorita. No, no, no, no, no, espérate, no, no, no, déjame no, terminar no, no, y tú no. me respondes ah, sí o no. Que no porque pensé que era una pregunta cerrada, ¿Sí ¿Sí no? ¿Sí y No, no me de, tú no me vas a marear, no no no. me vas a responder sí o, Mareo, sí o no. Sí, entonces una situación difícil, una quincena que se uh -huh. complicara algo, no, porque... un pago del vehículo. No, después de no, después de casado todo, o sea, que ya no, no, no. ya no hay no hay respeto por el dinero. Yo pido. Pero mira, fue una pregunta cerrada que se te hizo Es decir sí o no y ya en el noviazgo la doctora sí o no no no no no noviazgo no doctora ya al 25 por favor y me confirma cuando uno tiene un noviazgo ¿y por qué tú te ríes? le da vergüenza es que bueno te dio vergüenza ahora. vergüenza debería dar esa vergüenza te da a ti cuando tú tienes amor es como que ahora si yo y ahora en el matrimonio no oye ahora que yo me si hay ya el dinero es de los dos o sea no hay de ahora si hay situaciones de los dos hay situaciones, atención flaco, hay situaciones, <risa> como dice Raniel, <risa> Jorge, Jorge Luis. <risa> Jorge Luis, activo, que la meditan, por ejemplo, se pasan de trago y ya tú sabes un déficit. ¿Y va a depender, de la, estás... claro. va a depender bueno, de la mujer también? Claro, si la mujer vale oro y te faltan mil bueno. a la cuenta. Bueno, vámonos para, ya estamos para una pausa, vamos a una pausa eh, publicitaria. <risa>